Una cementación adhesiva implica una serie de tratamientos previos en los sustratos. Eso es hacer una cementación adhesiva. No podemos, no, no, yo utilizo solamente el cemento, esto, esto no, eso se utiliza un cemento de resina, que es un elemento fundamental, pero tenemos que hacer algo previamente también en los sustratos. Si hay que preparar el diente, habrá que acondicionar el diente dependiendo del sustrato que tengamos en nuestra restauración, tendremos que hacer algo. Eso es una cementación adhesiva. Y hoy en día sabemos que esto es lo que mejor funciona. ¿Por qué? Porque es lo que evita que haya mayor microfiltración.